¿Qué pasa, chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich. Hoy os traigo un vídeo diferente, ¿vale? Os traigo un vídeo de cómo ganar seguidores en Instagram, likes e incluso comentarios. Vale, antes de empezar, quería decir que tengo dos aplicaciones: una para ganar seguidores orgánicamente y otra para no orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, lo orgánicamente significa ganar seguidores reales, ¿vale? Que te vengan de desde el este propio Instagram, que estén interesados en tu contenido y que ganas interactuación y el no orgánico es ganar seguidores con gente que a lo mejor no está interesada en tu contenido pero te siguen a cambio de algo esto quiere decir que podemos ganar seguidores likes y comentarios pero no de una de un público que nos interesa vale y bueno eh, perdonen un momento chicos que se me ha quitado esto no sé por qué guau wow, momento, chicos ver wow, que se me ha quitado el bueno, ya está. Eh, como iba diciendo, se me ha desconectado el móvil, así que he tenido que hacer un corte. Tenemos estas dos aplicaciones. Una se llama Tagify que es la orgánica, y Hiketop, que no es la orgánica. Vale, vamos a empezar por la orgánica, ¿vale? ¿Cómo ganar seguidores orgánicamente? Bien, es una aplicación que nos da hashtags, ¿vale? ¿Para qué sirven los hashtags? Bueno, pues cuando alguien busque un hashtag, eh, en vuestra foto vais a poner hashtags relacionados con lo que habéis puesto. Por ejemplo, yo he, hecho, yo he puesto, por ejemplo, una foto mía eh, de gaming, ¿vale? De setup, gaming, ahora lo veis aquí. Mirad, esta es mi cuenta, ¿vale? Eh, ya tenemos ya 510 seguidores, ¿vale? ¿Veis esta foto de aquí? Tengo hashtags aquí abajo, por ejemplo, Gaming, Videos estar Edit, Gaming Memes, eh, YouTube, Gaming PC, PC Gaming, PC Gaming, eh, YouTube. Bueno, mucho, muchas cosas de YouTube, setups y PC, ¿verdad? Y la foto está relacionada con YouTube y un PC Gaming. Bueno, pues a esto me refiero de que vamos a ganar muchas personas. Mirad, eh, han visto esta foto 507 personas. Y 269 personas ha sido donde los hashtags. O sea, hemos llegado a... Hemos llegado a esta foto a conocer a 269 personas más gracias a los hashtags que hemos puesto. ¿Y cómo hemos eh, puesto los hashtags? Bien, por ejemplo, nosotros eh, tenemos una foto relacionada con un PC, ¿vale? Con Fortnite, por ejemplo. Fortnite y gaming. Bien. Pues... Eh, vale, ponemos esto de aquí en un momento que esto está un poco de trabajo. Vale, ponemos PC, añadir gaming, añadimos informe. Mientras menos palabras, mejor, ¿vale? Si es una palabra muy mejor, así la aplicación genera mejor las etiquetas. Pero bueno, supongamos que estas son las tres, ¿vale? Y aquí nos van a dar todos los hashtags relacionados. Bueno, te va a salir un anuncio, seguramente. Lo saltamos y aquí está todos los hashtags que hay sobre, sobre eso. La aplicación se selecciona los 30 más importantes, ¿vale? Los más populares. Yo recomiendo que no usen las populares, sino que utilicen las menos populares de 100.000 posts por ahí. ¿Vale? Pero bueno, eh, también, mira, nos ha recomendado PC Mods, PC Gaming, Fortnite Pagos Gratis, vamos. Eh, gaming Chair, Gaming Room, Online Gaming, bueno. si que de lo dais al cepillo de aquí, eliminar todas las etiquetas Nos eliminan todas las etiquetas y ahora vamos nosotros seleccionando las etiquetas que queramos Bien, por ejemplo Fortnite solo, Fortnite test, PC gaming, eh, Fortnite sniping, no sé qué Vale, lo que queramos le damos a copiar o al Instagram directamente o al Twitter también si queréis Y ya os selecciono las etiquetas y ganáis bastante popularidad con estas etiquetas Vale, la siguiente aplicación chicos que es la que más eh, queréis supongo, algunos que es la que menos recomiendo yo. Y yo recomiendo más la otra. Ya que esta te gana, gana seguidores. Pero no personas que le interese todo un contenido. Así que bueno. Eh, no me gusta demasiado. Pero está bien para quien esté empezando en Instagram. ¿Vale? Tengo dos cuentas. Os recomiendo totalmente hacerse dos cuentas. En la segunda cuenta, chicos. Vais a dar seguidores, like eh, Si no tenéis una segunda cuenta. Os la creáis. Porque la recomiendo totalmente. Y bueno. Primero de todo tenéis giros aquí vale se registran con las dos cuentas en la aplicación se me había olvidado decirlo. se registran con las dos cuentas antes de empezar a hacer todo una vez registradas las dos cuentas eh, os recomiendo que pongáis esto si, si me hacen el favor a mí de poner este código si os pide un código de referencia o algo poner este código vale que estáis viendo en pantalla lo dejaré en descripción también por si lo queréis copiar o incluso en comentarios lo dejaré vale una vez tengáis las dos cuentas, con la segunda cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a seguir muchísimas personas, ¿vale? Muchísimas, muchísimas, lo que podamos. Seguimos. Que de esto va la obligación, ¿vale? De seguir a personas. Como estoy diciendo, ganamos seguidores sin saber lo que está subiendo el otro. Eh, ¿Por qué no me he el otro? A ver. No sé por qué me pone como que no estoy siguiendo a la persona. Vale, lo entiendo perfectamente. Yo sé por qué porque tengo, vale, importante esto, vale Acaba de cometer un fallo voy a dejar de seguir a todo el mundo Y la pregunta es por qué Vale, pues que tengo la primera cuenta activada Y no la segunda en Instagram, vale En Instagram también tenéis que poner la segunda cuenta, vale La segunda cuenta que habéis puesto en la aplicación Por ejemplo, vais aquí y yo tengo dos cuentas, vale Vamos a la segunda cuenta para seguir a las personas Vale, ya estoy con la segunda cuenta y ahora sí vamos a poder seguir a las personas. Por ejemplo, vamos a recargar. Nos va a salir, bueno. Esto mismo, de igual, no pasa nada. La cuenta que no vais a. no le va a la cuenta ni nada, no le va a pedir. Eh, no le va a quitar la contraseña principal ni nada. Porque no vais a estar siguiendo a otras personas con la web, con vuestra cuenta, sino con la secundaria, ¿vale? Estoy un poquito malo, por eso estoy hablando así, ¿vale? Pero bueno. Eh, empezamos a seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, todo el rato Vale Seguimos Y cuando lleguemos a una buena cantidad de diamantes ¿Cuánto es una buena cantidad de diamantes? Pues sobre los 300, 400 diamantes Es más o menos una buena cantidad, vale, para ganar seguidores ya eh, De verdad, ganas muchísimos más seguidores que con otras aplicaciones sin duda eh. Para mí es la mejor Si ganáis, si queréis ganar seguidores sin duda, estas aplicaciones funcionaban mucho mejor antes, ¿vale? Vale, por ejemplo, ya me acaban de bloquear la cuenta. En la segunda la segunda cuenta, no la primera, ¿eh? Importante. Porque he seguido a muchas personas muy rápido, os recomiendo que vayáis un poquito más lento, ¿vale? Bueno, da igual, supongamos que ya tenemos 130 diamantes, ¿ok? Supongamos que tenemos más, es que me acaban de bloquear porque he seguido muy rápido, os recomiendo que vaya más lento. Y bueno, ¿cómo no hago para los de la segunda a la primera? ¿Vale? Perdón porque la huesca está un poco baja. Vale, pero... eh, bueno, simplemente tenéis que ir aquí a Crystal Transfer, el primero de todos, y os pasáis la primera cuenta de todos los diamantes, 130. Pam. Ya tenemos 130 diamantes más la primera. Os quita un 10% solamente, ¿vale? Y si no habéis puesto esto de las dos cuentas, creo que son 50% los que os quita, así que son bastante pones un follow para, para las personas que te dejan de seguir eh, quitarles el diamante ya que con esta aplicación no vas a poder dejar de seguir a las personas así que es muy bueno por eso aquí el karma que podéis cambiar por cristales ya tenemos 111 más y que vamos a darnos los 111 eh, diamantes ja, a la cuenta y ya tenemos 111 más Lo, el karma se consigue simplemente siguiendo a gente dando likes y eso también podéis dar likes y ver eh, vídeos por 240 cada 60 likes y 360 diamantes por 90 vídeos y también hay extras pero bueno que eso no lo recomiendo hacer porque no funcionan casi y bueno eh, marco es para comprar diamantes que no funciona creo que sino por bitcoins y esas cosas y el gif code vale ustedes ponéis el código que tenéis en la descripción o en los comentarios y les va a dar una recompensa y bien eh, vamos a la primera cuenta ya nos hemos pasado los diamantes y ya tenemos una cantidad de 217 diamantes si no me equivoco Y bueno, vamos a, la, vamos a meternos unos poquitos seguidores y unos poquitos likes, ¿vale? Para que veáis que si sí funciona ¿Cómo funciona? Pues bueno, depende de la si le interesa el contenido y le interesa comentar, pues puede comentar eh, Vale, vamos aquí, aquí le da 30 diamantes gratis, así que ya tenemos 247 y nos vamos a meter... Unos 3 minutos de seguimiento, ¿vale? Nos van a seguir durante unos 3 minutos las personas de aquí, ¿vale? Todas las personas de la, la lista esta. Y bien, ya tenemos 130 diamantes. Vamos a meter simplemente tantos likes, ¿no? Vamos a meternos, eh, vamos a meternos 10 likes simplemente, ¿vale? Para que veáis que sí funciona. Lo vamos a dejar así. Ahora sí que sí, nos vamos a Instagram, chicos. Vamos a la cuenta principal, ¿vale? Tenéis que tener las dos cuentas porque si no, esto no sirve para casi nada. Y bueno, nos han bloqueado en Instagram, en la secundaria, ¿vale? Pero en la primera no. Incluso en la secundaria nos han seguido personas, imaginaos. Eh, vale, hemos cambiado la principal. Y bueno, de momento han llegado un seguidor y nueve likes. Los, los likes llevan muy rápidos, de verdad. Los likes llevan extremadamente rápido Ya habéis visto que han llegado todos, si no me equivoco. Ya llevamos 107 likes. Incluso, eh, si veis ahí donde pone desde el inicio, 211. Esos 211 son de la aplicación. Algunos les habrán dado like, pero no. Y algunos son vuestros seguidores propios, obviamente. No los 211 son de la aplicación, sino algunos son de la aplicación. Y bien, ya hemos alcanzado esta foto 507 personas, ¿vale? Voy a recargar, a ver si sigue subiendo. De momento no comentaré, pero bueno. Nada, no, de momento nada. No. Vale. A ver las modificaciones, les ha gustado la foto o aquí, ¿vale? Y son cuentas reales. La mayoría, ¿vale? veis que son cuentas reales Tienen más seguidores, Daniela, a ver, Daniela Son cuentas muy reales eh, Emilio, a ver, Emilio, que me acaban de seguir Bueno, esta cuenta la utiliza como secundaria No, se nota cuando tiene mucho más seguido es que es secundaria Seguramente, a lo mejor no, quién sabe Mirar esta cuenta, tiene muchísimo seguido A lo mejor es una persona que no le importa tener seguidos Mirar esta cuenta, 3.000 seguidores Y 7 me gusta, si es una cosa muy exagerada pero ya habéis visto que ya nos han subido 5 seguidores y solo llevamos un minuto. Imaginaos esto cuando pongáis 10 minutos o algo así. Es una maldita pasada. Es una exageración chicos y bueno, espero que les haya gustado. Lo tenéis en links en la descripción. Tanto como el de los hasta tanto como el de Heiketop. Y tanto como el código de referencia que es para ganar recompensa de Heiketop. Y ahora sí que sí chicos, ya habéis visto que nos siguen seguidores. Eh... Nos han dado... Eh, he puesto muy poquitos likes, muy poquitos seguidores. acabáis de ver que lo he ganado en dos minutos. Y en dos minutos he ganado tanto, ¿eh? O sea, es una maldita pasada. Y son personas que suelen estar activas y otras no. Depende. Depende si les gusta el tipo de contenido que subes y tal. Yo, por ejemplo, si queréis seguirme en Instagram, yo subo fotografías urbanas, ¿vale? Aquí estáis viendo mi tipo de fotos que subo. Y bueno, eh, no sé, pero están bastante eh, bonitas para mí. Son un curro, la verdad, hacerlas todas, pero bueno. Eh, no nos están llegando mucho más. like creo que me puse 8 nomás, son poquitos más. Y seguidores, bueno, nos estará empezando a seguir ya todo el mundo. Espero que les haya gustado el vídeo, chicos, de verdad, lo agradezco mucho el apoyo que estamos dando. Sé que esto, eh, este contenido no lo suelo subir. Pero como tengo tres vídeos sobre este tipo de contenido y hemos llegado muy lejos con los tres vídeos, pues he querido subir otro. Así que chicos, si les gusta este tipo de contenido, decídmelo por los comentarios de cómo conseguir seguidores, no sé, en YouTube en Twitter. Pues me lo dicen, que yo os doy todo lo posible, ¿vale? Tengo hasta de TikTok. Tengo de YouTube, no. Ahora mismo, ganar seguidores de YouTube, orgánicamente, tengo un truco, ¿vale? orgánicamente digo limpiamente, no por aplicaciones y eso, no. Eh, digo por una extensión de YouTube y eso, ¿vale? Que te dan etiquetas de otros vídeos y puedo posicionar más más rápido el vídeo, pero que, bueno, que no es trampa ni nada, simplemente todos los youtubers lo tienen eso. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dame un gran like y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!